¿Quiere ver tan chimba el autoenfoque de esta cámara mire? Bienvenidos al yogur de dieta Vamos al grano, si tienes un iPhone Este producto es para ti Hoy tenemos una powerbank de 20000 mil miliamperios, marica, porque al parecer 10.000 no era suficiente, pero com como dice Cristian, más es mejor Entonces, eh, tenemos una power bank de Xiaomi, de hecho fue comprada en, en, ¿cómo es que se llama la tienda? En, en misiaomi.co, algo así Que la verdad no tengo mucho por decir, weón. o sea, es de carga rápida de 18 vatios y 20000 mil entonces aparte de que le va a cargar harto, vea, le va le, eh, le carga rápido para ponerlos en perspectiva de cuántos son más o menos 20.000 miliamperios La batería de Remino Note 8 son aproximadamente como 4.650, ¿no es? Tengo entendido que es algo así Entonces, haciendo cuentas y redondeando sería más o menos unas 5 cargas <risa> Sería más o menos unas 5 unas cargas con una batería de estas Bueno, yo, yo creo que hoy voy a esta, Yo creo que hoy Tito me va a tapar la luz <risa> No, no, no, con las uñas No, no, no, no, no me quiero contar más no me digas. ¡Ah! Oye, oye... Lo que pasó fue se cortó. No, pues no sé sí. Es que... No, imagínese. Fue me corté. Yo no me quiero... Yo no me quiero arriesgar, marica. Que va a cortar otra vez. Listo, no, pues es marica. Es que es solo una caja. Este va a estar parecido al micrófono. Va a venir la powerbank y no más. Pero es que... Lo, o sea, lo chimba de los unboxings es que usted compra las vainas y hay algo... Como en el olor a nuevo, eso es como leer perico, en el olor a nuevo, en, en sentir usted que está sacando algo de la caja por primera vez, vea, esta vaina, esta vaina, esto, mire, esta acción, así, esto es satisfactorio como el putas, marica, O sea, uno no, pide, uno no le pide más a la vida sino comprar nuevo. Yo creo que no tengo que decirles esto, pero por puro sentido común, las baterías nunca se exponen al calor. Más en la vida, no nunca expone una batería al calor extremo Yo creo que no queda nada más sino sacar Ahora eso el... eh. Esta hijo de es tan gruesa que se sostiene sola güey. Esta batería es gruesísima <risa> Ay. Es muy negro Es muy grande Es grueso Es poderoso Acá tenemos a la batería. Esta cosa es una bestia, Mari. O sea, mire esa vaina. Tiene acá el Redmi tatuado y tiene acá los puertos. De hecho, si lo acerco un poquito más, ahí tiene eh, dos USB tipo A, tiene un USB tipo C y tiene un, eh, un micro USB. Si se carga con un adaptador de 5 voltios a 2 amperios, la, la carga dura aproximadamente 10 horas, desde 0 hasta el 100% de la capacidad de la batería. Aquí vemos que tiene unos indicadores LEDs que de hecho van a alumbrar. Eh, dependiendo de la capacidad de la batería. Sí, de hecho acá viene el cable. Lo que pasa es que no ha sacado el cable. Lo que pasa es que de estas cosas lo que menos interesa es el cable. Es un cable micro USB para cargarlo. Lo que eh, Sí, esto está con, con, tan cortico, por eso tan grueso. Realmente, de, yo de las Xiaomi tengo muy buenas referencias en cuanto a las baterías. Mi Power Bank, la que uso de Daily Driver, pues no es una, una Xiaomi, es una TP-Link que también es muy buena marca, pero de TP-Link no he visto eh, Power Banks de 20.000. Sí, de hecho, en primer lugar son muy difíciles de conseguir ¿Cuánto fue que costó esta? 120 mil pesos Por lo menos, no, por lo menos, menos, menos, sí, por lo menos unos 35 35, 30, 30 me imagino, 35, 30 dólares por 20 mil miliamperios Y eso son 5 cargas, güey, 5 cargas de un Redmi Note 8 O sea, aquí, ¿quién le va a hacer a usted eso? Yo uso mi cámara, la, la Alfa 5100, la uso con Powerbank la uso gracias a un dummy battery y la uso con power bank Y es una berraquera Con 10.000 miliamperios Que es la que tiene mi powerbank Me da 12 horas de, de, de batería a la cámara Porque esas cámaras no comen mucho ¿Sí? Y ahora esta con el poder que da De hecho hasta la, la RX10 la puede poner a funcionar por, por, También por un buen petaco de horas Entonces nada, esto es de cuidar mucho Pero es sólida Esta va, mire, esto es esto a usted se le puede caer y por lo menos tiene la seguridad de que en las primeras tres veces no se le va a estallar. La verdad es que me gusta, lástima que sea tan gruesa, pero pues igual, o sea, tiene que como que cumplir un estándar porque de hecho miden casi lo mismo, o sea, es, es, igual, es igual al teléfono. Entonces 5 o 6 pulgadas, entonces pues la verdad, eh, eh, el, el grosor es un compromiso que muchos estamos dispuestos a asumir, no diga nada. Para eh, tener la conveniencia de tener una batería de esta capacidad en el bolsillo Bueno, damas y caballeros, les agradezco mucho que hayan estado aquí el día de hoy Espero verlas en la siguiente y ojalá que no sea dentro de mucho tiempo Les recuerdo que a mí no me patrocinan esta mierda, a ver si me ponen las pilas